Eh, os está hablando en directo desde madrid luis con primeros de todo el planeta ahora, ahora Conectamos con ellos hoy es el día 9 aquí en españa que estamos confinados debido al bicho eh, Bueno eh, siempre emitimos en directo como ya sabéis muchas gracias a los que estáis ahora en el vivo a los que estáis participando aquí en la tertulia que llevamos ya un buen rato es muy positivo esto que hacemos no el vídeo sino la tertulia que tenemos porque como estamos todos aislados o la mayoría pues eh, digamos nos vamos contando nuestros problemas y eso psicológicamente es muy positivo vale os recuerdo que estamos todos los días hacemos la tertulia a las 21 horas hora de madrid y luego hacemos un vídeo en vivo también vale Hoy quería hablaros un poco a ver qué, qué, qué podemos hacer como ciudadanos todos nosotros quería preguntar pues tengo aquí unas dudas que cuánto va a durar este confinamiento un poquito los casos que lleva cada país y, y luego estábamos aquí hablando y tanto jenny como edith saben hacer mascarillas o tapabocas y quería un poquito que os explicaran cómo se hacen que por cierto hay una pregunta solo antes de seguir hay alguien que no esté confinado de los que estáis ahora aquí en el vivo Estáis todos confinados no sí. Es que se me ha olvidado preguntarlo. Vale. Perdóname, Luis. Nosotros en colombia en bogotá no estamos por ahora estamos haciendo un simulacro que llaman pero ya a partir de mañana de las 12 de la noche de mañana es obligatorio pero ahorita tú puedes salir y Ah, o sea, estáis haciendo como un... Es que aquí en España el confinamiento fue desde el domingo pasado, ya te digo, el día 9 hoy, fue de golpe. No hicimos simulacro. Oye, ¿aquí en México... ¿alguien? ¿Alguien dice algo de México? Aquí en México no estamos confinados. Aquí basta con que salgamos y extendamos los brazos y mantenernos de, en la distancia de una abrazada, uno del otro. Eso es todo. Pues, bueno. Bueno, yo no soy, yo no soy médico, yo no soy médico. Aquí ya os digo, damos cada uno nuestra opinión desde distintas partes del mundo. Estamos de todos los países, ¿vale? Que escucha, mm, hablamos de las mascarillas. ¿Os parece cómo hacer una mascarilla? Bien, sí, perfecto. Venga, quien nos lo explica primero. Venga, pues Edith, que estabas ahí, venga. Explícanoslo tú a todo a todo el planeta, explícale cómo, cómo haces tú las mascarillas, porque como hay muchas casas de mascarillas, en mascarillas, ellas que son listas las están haciendo. Os lo explica Edith y luego os lo, os lo explica. Voy a ser muy rápido, ¿eh? Entonces, esta es el molde de la mascarilla. Está de 17.5 por 21, 21 centímetros tomo esto en una bolsa de esas que te entregan en estas es de decathlon esta que hice es de la de, la, de la de las tiendas de decathlon se hace esto se juntan los dos lo que hice fue coserlos los dos y dejar un huequito para poder meter una servilleta de papel acá que es como el filtro después lo pasé al derecho y lo que hice fue tomar el, el, el, cuando ya es la tela, lo hago por la mitad y después de que esté por la mitad doblo la mitad de la mitad y así lo que hago es hacerle como el, el prensa y así hago con la otra parte, viene a quedar así, lo plancho. Pero por favor no le pasen la plancha por encima caliente, sino como con un paño encima, porque esta tela es muy delicada con el calor. Entonces, lo cosí, todo está cosido a mano, si se dan cuenta, está cosido a mano, y se le puso el cauchito. Entonces, al ponerlo, también le puse esto, que es con lo que nos llega el pan, para que le dé la forma a la nariz. Y al, y al utilizarlo queda perfecto baja acá y presionas si se dan cuenta no entra por acá nada ni entra por acá nada y aquí está muy bien es rápidamente y si le si sales le pones sencillamente una servilleta y listo eso es lo que pueden hacer para el tapabocas Gracias. pues está, está genial eh porque yo no sé en vuestros aquí en Disculpa, España pedir una, una cosa que escuchas Total. Aquí eh, en España? Ser... Sí, eh, perdón, no, sí. que le estaba diciendo que está que está genial tu, tu tapabocas, su mascarilla, como decimos aquí en España, Edith. ¿Quién, ya, ¿quién estaba? Muchas gracias. Lisbeth. Lisbeth. Venga, pues puedes hablar. Eh, sí. le, le quería preguntar a Edith si es, sirve cualquier tipo de tela, como algodón, o algo así, o tiene que ser específicamente una tela más eh, plástica. Bueno. O puede servir cualquiera. Yo lo que, lo que utilicé fue esto, que es para estirar la tela pellón. Vale. Porque es que hay telas, digamos, el algodón absorbe muchísimo eh, la humedad y mm. eso hace que no haya filtro. Entonces, mm. esto yo le puse una gotita de agua y corrió. corrió vale, vale. Pero estas bolsas no las entregan en cualquier lado. Esta tela es maravillosa. Inclusive la entregan precisamente porque los líquidos hay veces se riegan y es para que no se traspase y no llegue un untado. No es totalmente impermeable, pero es respirable. Vale. Y la puedes utilizar doble y te ayuda muchísimo. Vale. Gracias. Vale. Teníamos a, a Jenny que también hace Jenny, espera que te activo el audio. Jenny, explícanos cómo las haces tú, que tú también las sabes hacer, ¿verdad? ¿Me escuchas? Sí, sí, me sí escucha, ¿verdad? te escuchamos, Jenny, sí, te sí. escuchamos. Okay, hola a todos, y yo estoy hablando acá desde Perú, para todos los que no me conocen. <ríe> Muy bien, rapidito les voy a explicar nada más, y algo sencillo. Mira, lo que yo estoy usando ahorita es una tela, una tela. Cualquiera, de lo que tengo en casa, porque no puedo salir a comprar? Porque todo está cerrado, no te entienden nadie. Solo los supermercados están abiertos. Compro un, tengo una tela en la casa, le utilizo esto. Y los pañitos que sirven para que es limpiarse la mano, esos pañitos los seco. Y uso dos pañitos para forrar la tela. ¿ya? Pongo los dos pañitos, que la, el pañito tiene la medida de 15 por 20 centímetros. 20 centímetros acá y 15 acá. Pues pongo la tela y junto los dos lo coso. Lo coso a mano. Si no tienes máquina, lo coses a mano. Lo coso los bordes, muy bien, y le pongo dos elásticos. Ahora, cuando me lo voy a poner, le pongo acá un papel toalla. Pongo papel toalla y me lo pongo. ¿Para qué? Para que el papel toalla sirva como el filtro. Muy bien, eso te sirve para que no te puedas este, en la calle, pues, si alguien estornuda un, dos metros algo, no te pueda pasar nada por el filtro. ¿Ok? Cuando llegas a casa, botas el, botas el papel toalla y esto lo lavas. Es lo que yo hago. Con elástico. Y si no lo tienes a ver con elástico, lo haces con tiritas, porque hay gente que no lo puede utilizar con elástico porque le molestan las orejitas, con tiritas. Igualito también está forrado. Con lo que puedas utilizar. La precaución es para qué, para protegernos más que nada. Y lo que te va a ayudar es el papel toalla que te va a ayudar a usarlo como filtro De esa manera es la que yo estoy haciendo. ¿no? Lo que tengo tiene en casa tiene es... una pinta, una pinta bárbara, vamos. <ríe> Eso no. es lo que yo les no puedo recomendar, ¿no? Bueno, porque lo podemos utilizar. Bueno, y si no puedes, también puedes hacerlo de toallitas, pues toallitas húmedas, también lo he hecho a mano, ok, he utilizado toallitas húmedas, dos toallitas húmedas secas, así he juntado, le he puesto gasa por dentro, toda esa mano, le he cosido a mano porque en máquina no tengo, y pongo un papel también, papel toalla y lo pongo acá y lo pongo en la cara y salgo también eso. El papel toalla me sirve como cinto, para que no pueda pasar, pero ya uso un protector. Es de to ahí te lo puedo, o sea, tenemos que utilizar lo que tenemos en casa para poder protegernos. Eso es lo que tenemos que usar. Bueno, si me entendieron, bueno, no y si no, bueno, toma maneras. <ríe> me pueden este avisarme, podemos hacer Sí, o te pone las dudas son en el grupo de Telegram o como vamos a estar más días, yo os aconsejo, mira, nos reunimos todos los días en Zoom y luego hacemos el vivo. Todos los días a las 9 sí. estamos en Zoom y luego un poco después aquí en YouTube en vivo. Entonces, ella yo la observé que siempre estaba haciendo las mascarillas, las, los tapabocas, y vamos, es muy, es muy buena idea. Muy, muy... Algo, algo para resaltar, Luis, y es que es muy importante que tengamos en cuenta que si salimos a la calle, nos ponemos la mascarilla, no vamos a llegar y colgar la mascarilla porque voy a volver a salir. Ya tienes que utilizar otra y desinfectar esa. Vinagre, ¿Y cómo, la, cómo se desinfecta? Se lava con agua y jabón y se pone en o agua con vinagre o solo alcohol aunque alcohol ya no hay pero el agua con vinagre ojalá sí tienen agua destilada maravilloso porque ¿Y no? es muy importante desinfectarla después de que tú llegas de de, de, tu, de la calle de no sé de sacar el perro de ir a te compras a hacer algo porque si no no estás haciendo nada estás llevándote el bicho a tu casa pegado en una mascarilla entonces alguien puede pasar el niño tú misma y no coger absolutamente nada, sino a bañarte las manos ya. Es muy importante tener en cuenta eso, de que uno debe desinfectar la mascarilla, porque esta mascarilla nos cubre, pero no es inmune a, a que se, se te peguen aquí los bichitos. Tú no los vas agarré. a ver. Efectivamente. Este es Oye, y Edith, Edith nos ha dicho antes que estaba haciendo también como un líquido desinfectante. Aquí está. Eh, explícalo también edith por fin para que toda la audiencia lo sepa bueno cuando yo salgo a la calle yo llego o mi hijo y esto va debajo de los zapatos en todo pero cómo lo hago eh, tomo un vasito ustedes pueden tomar cualquier vasito cualquier. y esa misma medida entonces 6 yo lo puse dos partes de vinagre y dos partes de agua destilada si no tienen agua destilada en la casa es muy fácil hacerla es ponerla a hervir y dejarla a hervir bastante ...para que se queme todos lo que, los ingredientes que aplican para hacer el agua pura. Esa es el agua destilada. Y le puse esencia de lavanda, porque lavanda es también desinfectante. Yo soy ingeniera ambiental aquí en, en, en, en Colombia, en Bogotá. Entonces, digamos que, que por eso he, he aprendido a hacer eh, cositas... ...porque los mismos chicos, yo trabajé en la universidad 22 años... Entonces eh, tuve la bendición de que los mismos estudiantes me enseñaban y trabajaba con una universidad que es la universidad distrital. Yo creo que mis compañeros colombianos eh, la conocen y, y es de, de económico bajo, de estrato muy bajo los que entran ahí. Entonces se las ingenia y son muy, muy, son muy. Soy muy ingeniosos, como decimos aquí en España. Oye, Edith, ¿y tienes a tu familia aquí en España? Me has dicho, ¿verdad? Que fuiste allá. No. A mi hijo menor y a mi esposo, que fue el que conocí por internet y fue por él que me fui para España. ¿En qué ciudad están? Él está en Segur de Calafel. Bueno, sí, Segur de Calafel. Bueno, mi catalán no es muy bueno, pero sí. Bueno, pues <risa> no te preocupes que estamos bien. Ya lo sí, ves. Bueno, él afortunadamente está bien y tenemos una pizzería en Siches. Sí. Pero obviamente está cerrada. Ahora está cerrada, claro, efectivamente pero bueno hay ayudas para los que tienen que son autónomos que sepáis que al final el gobierno le presionamos mucho y ha aprobado unas ayudas para para los autónomos también por ejemplo el que tiene una pizzería díselo a tu marido si no lo sabe que va a haber ayudas en ese tema Donde tiene la pizzería en Siches, en la de la playa del pecado en santa tecla 7 se llama pizza box bueno, privilen sí, sí. luego lo sí, sí. <risa> está bien, está bien. Escucha que estamos en vivo, estamos en vivo. Luego, luego seguís en privado también, eh, que está bien. A ver, alguien más que quiera intervenir, que levante la mano lo diga. Lisbet, tú ya habías intervenido, o ¿quieres volver a intervenir? Que tiene la mano levantada, sí. No, ya has intervenido. No, venga, pues Dora, que la acabas de levantar, Dora. ¿Qué nos quiere decir? Os pido a todos brevedad, vale, que estamos en vivo. Luego yo os dejo abierto todo lo que queráis. Venga. Dora. Bueno, buenas noches, buenas tardes para todos. Dora desde Argentina. Eh, eh, resumiendo un poquito lo que decía Edith con respecto al, al, al, a la desinfección de los barbijos. Si esos barbijos hay que tirarlos, porque algunos están hechos de papel o de, o de materiales que tienen que tirarse, deben envolverse, deben colocarse en bolsitas de plástico para evitar la contaminación. Y si queremos salvar los elastiquitos porque no tenemos otros de repuesto, pues debemos sacarlos, lavarlos y secarlos alrededor de 10 horas y no usarlos hasta las 10 horas, eso es importante. Lo mismo que cuando comience la confección de ese barbijo, tenemos que tener cuidado cómo tenemos de limpias las manos, la superficie donde vamos a apoyar el barbijo, o sea que todo esté perfectamente limpio y desinfectado. Eh, eso me parece este, muy importante. Y con respecto a las telas, eh, tomemos las telas que tengamos en casa. Hay muchos a veces este, manteles de friselina o de tela vegetal que se pueden poner en dos o tres capas y eso sirve igual porque es una tela que no es demasiado porosa pero tampoco es tan dura como para que no nos permita este, movernos bien. Así que también se pueden usar las cuelleras que usamos cuando vamos de trekking eh, en el invierno entonces, si no tenemos material, saquemos las cuelleras, esas que se, que se que se colocan así por la cabeza y entonces este las podemos usar como barbijos provisorios. Y en el último de los casos que no tengo absolutamente nada y es invierno, pues uso el cuello de mi polera y algo me este algo protegerá, no Dora. Oye, Oye ya ya aprovechando que estás aquí en línea, ¿qué tal las cosas allí en Argentina? Tú que estás allí, Dora. Bueno, eh, acá eh, bastante preocupados porque no se hace caso, es como que no se tiene idea... Vas, vas a ver, perdona, vas a ver dentro de siete días cómo hace todo caso. Te lo sí, digo por pero... experiencia aquí, verás dentro de siete ocho días. Vas a ver cómo sí. esos rezagados empiezan a hacer caso. Perdona, Dora. Más que hemos tenido el reflejo y el espejo de, de Italia, de España y de los demás países, y vemos que la curva se viene y tenemos que hacer caso, hacer caso sin miedo, ¿eh? porque yo soy antimiedo, sin miedo, sin miedo con tranquilidad, para que no se nos bajen las defensas, porque si tenemos miedo, si tenemos angustia, si, si estamos mal emocionalmente, nuestras... Pobres defensas se van a ir para abajo y vamos a pescar cualquier cosa. ¿Qué nos pero recomiendas? Que nos recomiendas así en, en un minuto, pero en un minuto Dora, para gestionar ese miedo que todos los humanos tenemos. Tú que eres bueno. experta de ese tema, que lo sé. No <risa> sé, tema. lo sé. Venga, no, este, tener confianza y como vos hoy decías, eh, Luis, que esto es algo que abarca todo el planeta, no es a mí. Lo que pasa es que yo pienso en mí nada más, pero es todo el planeta. Yo te diría que es, es eh, como es una pandemia, abarca a todos. Es decir, no, no solo yo estoy envuelta en esto, estamos todos. Entonces, bueno, no, ¿qué nos queda? No nos queda otra que tranquilizarnos, porque entre peor nos pongamos, peor nos va a ir. Mal, más mal vamos a estar, nos vamos a sentir como que estamos encerrados en un cajón y que no vamos a salir nunca. Todo pasa, todo siempre pasa. Y esto está pasando para algo. Ahora, pero una cosa, Dora, esta es gorda, ¿eh? Esta es gorda, pero como tú muy bien dices, para todo el planeta. Pero yo creo que esta es gorda ya. Como vamos a estar todos los días, ya hablaremos luego de del después. Pero así brevemente. Sí, sí, sí, pero vamos, que no hay que, hay que gestionarlo, exacto. Y todo pasa, ¿eh? Y todo y pasa. Claro, que el ser humano claro, es resiliente. Eh, pero charlar, eh, ver esas cosas que siempre hemos relegado, hemos dejado de lado, eh, sea cocinar o lo que fuere, por falta de tiempo. Decir, a ver, ¿qué no hice yo? Entonces, entretenernos, buscarle la vuelta. Y entonces en ese buscarle la vuelta, se, vamos a ir bajando los decibeles, y entonces vamos a ir encontrándole otro, otro sabor a las cosas. Yo entiendo que en el caso de Edith, de, de, de Diego, que tiene la familia este, separada, eh, eh, debe ser muy bravo, pero también tienen que pensar que es para algo, es para algo, para algo es. Vos, tú Edith dijiste que tenías que hacerte una operación, quizás si te quedabas en España no la contabas. O sea, la vida te ha mandado para ahí, para que te protejas, para que te protejas. Eh, todo tiene un para qué, siempre, siempre. Dios ¿Eh? sabe para qué hace cada cosa. Perfecto, perfecto. Oye, Dora, yo te invito a que estés más días aquí, ¿eh? Ya sabes que estamos todos los días, ¿vale? Perfecto. Sí, sí. voy a voy para que dé tiempo un poco a todos vale y levantar la mano los que queréis intervenir ahora te voy a invitar a ti Mirta, vale que tienes la mano levantada y luego a claudia y luego a jorge que no veo su mano pero sé que quiere intervenir una cosa un inciso rápido ponerle un like por fin los que lo veis en youtube si os está gustando un like y decírselo a todo el que creéis que podemos ayudar nos reunimos todos los días a las 21 horas hora de madrid y, el que, y los que veáis luego esto poner lo que opináis en los comentarios vale y suscribiros que siempre emitimos en Venga, pues Mirta, ¿te puedes empezar a hablar? Ok. okay ¿Me oyes. Sí, sí, sí te ¿verdad? oímos. Ahora te pongo okay, yo. Aquí yo tomé nota. Sí. Tome nota para, para resumir. este estaba leyendo que la curva de incubación máxima es a partir de mañana en Europa, específicamente en España. Tú estás, Entonces, estás en México, 14, ¿no, Mirta? 15, si no me falla la memoria. Si Sí. Estás en México, sí, ¿verdad? Sí, yo estoy en México y bueno, ese, ese, ese es el último punto, pero lo voy a comentar ahorita. Aquí las autoridades esto han sacado unas comiquitas, eh, me da vergüenza, ni siquiera las he compartido en ningún lado, donde ellos dicen que la solución en el nivel 2, ayer subieron al nivel 2 de emergencia, donde la comiquita dice que extendiendo los brazos y manteniéndote esa distancia de la otra persona es suficiente entonces eso lo practicarán en los metros eso lo practicarán en los carritos de transporte público solo lo, lo practicarán en los automercados esa es la solución bueno eso no es nada. lo que os decía yo ayer yo ayer sí, os decía tres consejos primer consejo no salir pero yo no soy doctor pero yo lo que yo haría lo que, no o sé sea, segundo consejo no, los do, dos los dos, dos metros yo tengo, yo tengo dos semanas Pero es que eso eso ante una población que no, no ha tomado las medidas lo de los dos metros podría ser en conjunto con las otras medidas. Claro, la claro, no, no, no, sí, misma, no estoy, de, no estoy de defendiendo misma, a, a ningún gobierno, eh, que, que algunos lo hacemos mal y el de México me temo que, que muy mal también, porque no se, no se, ha, no se, ha, no se ha confinado en Mira, México. México, México. No, no, no están confinados. No estáis confinados, pero ¿qué hacéis que no estáis no, confinados en no, México? ¿Que México no está confinado? No, no, no, no, aquí. No, no, no, no. ¿Y a qué esperan? Mirta, oye, oye, que en Estados no, no, Unidos no la zona de. que de... da con vosotros están confinados. Aquí lo único que detuvieron fueron las clases, más nada. bueno eso más es lo más que, más que empezaron a hacer aquí en España y luego se dieron cuenta que eso no era. que eso no era suficiente y ayer, para nada. Ayer, Mirta, y noche, tú, sí, tú sí que estarás confinada, ¿no? Yo tengo dos semanas confinada. Por yo voluntad propia, por voluntad propia, propia ¿no? propia. Porque yo ¿Tú, eras, tú eres la chica que hacía el otro día el pan en la cocina Sí, sí, sí, me acuerdo ah, de ti Me acuerdo de ti, me acuerdo, de ti, me me acuerdo. Este, y, y pues yo, como si, después de que salgamos de esto, yo sí me voy, tengo que cuidarme. Yo sé también que México va a ser el último país Probablemente por, por, la, por la poca prioridad que ha tenido este tema aquí Va a ser el, el último país en, en confinarse, pero además el país donde más probabilidades de muertes va a haber. Porque no han hecho nada. Ayer, esto lo han dividido en niveles, y ayer tarde subieron al nivel 2. ¿El nivel 2 qué quiere decir? Esto de los metros, que se llama Susana, Susana no sé cuánto, este, lo de los colegios, y van a, a someter a estudios a ver qué parte de la, de la administración pública se confina. Esa, esas han sido las medidas. Ahora bien, yo quería comentar a propósito de esto, este, eh, mañana se cumple la curva en España, donde se supone que a partir de mañana la, la, el, la incubación va a llegar a su pico. Con todas estas políticas de confinamiento, ten, podremos tener la esperanza de que la gravedad baje en España. Eh, mira, eh, un rápido, en espera bueno, un regañina, una regañina a los de YouTube que no me están poniendo like, que están en el chat y no hay suficiente like, ¿eh? Ahora mismo un like, salir un momento, poner like y seguir. Mirta, en España llevamos dos mil muertos en este momento, y las funerarias de Madrid ya no se niegan a trabajar con. porque no tienen tapabocas, tapabocas de estos, mascarillas y van a poner todos los cadáveres han cogido un polideportivo el, el palacio de hielo en madrid que es un centro de deportes muy grande para meter ahí todos los cadáveres el ejército fíjate cómo estamos ¿Eh? por cierto las que hacéis mascarillas o, o tapabocas como decís hacerlos porque vamos eso es eso es fundamental ya no por vosotras si tenéis tiempo para hacerlos es muy buena idea que tenéis o el que esté en casa que no tenga nada que hacer Mira qué buena idea, a mí se me ocurre de negocio, que eso es muy mercantil. que luego las quiera regalar, que las regale. El que las quiera vender en eBay, se cotiza mucho. Perdonad que sea tan mercantilista. Que, Mirta, ¿qué le dirías a tu gobierno? Por si ven aquí el vídeo, alguno. No, mi gobierno es venezolano. Yo a mi gobierno no le digo nada, sino que le caiga el coronavirus. Hombre, no, Hombre, bueno. No, Mirta, Mirta tampoco. Yo me refería al de México. Al de México. <risa> <risa> ¿Al de México? ¿Qué más? Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver. <risa> Al de México, ¿no? Es yo no mira yo no yo yo lo que pido lo que lo que pido es cordura es cordura muy bien, y conciencia ¿Cómo? cómo muy bien Mirta excelente <risa> excelente yo, Mirta pero cordura hay que cooperar hay que ser solidario hay que tener cordura y y no porque vengan y te digan cállate que ya estamos obstinados de coronavirus como me ha pasado en muchos grupos aquí en México que cuando la gente dice las cosas parece que están ofuscados obstinados atormentados entonces prefieren hacerse oídos sordos insistir yo hice mi confinamiento yo estoy muy tranquila y yo lo que pido es cordura ayer a mí a mí no me había tocado la gravedad de este asunto yo tengo a mi hija viviendo en nueva york y a mi hermano ayer ¿Cómo? Oye, por bien. cierto, ¿cómo están en Nueva York? Que he oído que no están nada bien en Nueva York. Cuéntanoslo así, nada, pero bien. rápido, por fin, todo rápido, ¿vale? Todo sí, rápido. Rápido. Ayer, bueno, mi hija me pasó el video de las tropas tomando Nueva York, porque primeramente la, la, la, la tienen que bloquear para que no salga una estampida de gente y el lockdown se supone que va a ser esta noche, donde no podrá moverse nadie en Nueva York. En ese momento, cuando vi ese video, se me salieron las lágrimas. Se, fue una sensación de guerra tan horrible que sentí y descubrí que llegar a ese punto no es, no es sano hay que subirse hay que tratar de ver la forma positiva vamos a ver muchas escenas como esas muchas y una un inciso esto va mínimo dos meses yo calculo los confinamientos entre dos y tres meses aquí en españa ya nos han dicho que un mes primero nos decían que 15 como siempre no van a ser 15 días ni un mes va a ser siempre dos meses o tres mirad china mirad italia Siempre calcular, prilines. Yo no quiero dar malas noticias, ojalá me equivoque, pero los confinamientos no van a ser de noticias. dos a tres meses. No son malas noticias. Bueno, eso era lo que quería comentar. Y sobre todo que, que sepamos que vienen cosas feas y tenemos que buscar una herramienta que nos ayude a elevarnos. Pues a estas reuniones, estas reuniones que hacemos, a los, todos los que estamos confinados, viene bien. Ya no digo el vídeo en YouTube, sino la previa que hacemos y luego la. Esto viene bien, esto es como lo que hacen lo, la gente que tiene un problema: se reúnen, cada uno lo va contando y es muy positivo para el que lo cuenta como para el que lo escucha. Y así no nos sentimos tan solos, que yo estoy aquí también. Me lo quiero mucho. Gracias, Luis, por el chance. Mucha, muchas gracias. Muchas gracias. Venga, Claudia, eh, bueno es que, que tienes. Te enseña estar adentro. <risa> Claudia, que tienes activado la mano. Claudia, no sé dónde andas. Habla si estás oyendo y si no, el que quiere intervenir. Claudia había levantado la mano, pero no sé dónde está. Claudia, ¿nos oyes? No responde, venga, pues el que quiere intervenir, Prilines, Lisbeth, ¿quieres intervenir? Venga, te, Lisbeth, te invito, espera. Es claro, que tenéis, si tenéis también una mano virtual, que lo sepáis, para no estar todo el rato ah. con la mano física levantada, no. Vale. Si, si estoy viéndolo, la veo. Pero aparte, cuando digo levantar la mano, hay una manita virtual que se queda puesta, ¿eh? Para que, sí. para que no tengáis que estar todo el rato. Pero vamos, si sí, os sí. veo yo también. Venga, Lisbeth, ¿qué quieres aportar? Sí. Eh, bueno. Dinos eh, dónde estás, por si, ¿dónde estás también? Yo estoy en Parla, actualmente. Eh, Parla, Madrid, España. Parla, para la Madrid, sepa. sí. Este, lo que dice la, la compañera que estaba hablando ahorita que el coronavirus le dé al gobierno de turno en Venezuela, a ellos le puede llegar, pero tienen cómo curarse, amiga, los que la familia nuestra que está en Venezuela, los que nos quedan en Venezuela, no tienen cómo, entonces mejor que no llegue, pero sí, lamentablemente ya Venezuela tiene unos, unos casos de coronavirus y eso a mí personalmente me tiene preocupada porque los servicios el venezolano los que conocen de la situación en Venezuela no es fácil. Inclusive te puedo decir que hay hospitales que no hay ni agua. Con eso me con eso lo, creo que lo expreso todo. Entonces para mí mi preocupación en Venezuela es fuerte. Yo estoy sola aquí en, en España. Tengo amistades personas que me han acogido y les doy las gracias porque ha sido algo muy positivo para mí. Yo estaba esperando a mi hermano, creo que mi cuñada está por allí en el chat de Zoom, pero creo que no... José no, Antonio, está saludando ahora mismo, en, no, en YouTube está saludando José Antonio di Benedetto, dice, saludos a todos desde Caracas, Venezuela. Saludos, José Antonio. <risa> Vale, eh, y es, es fuerte estar acá, hace un rato un compañero decía del grupo de Zoom que su familia no ha podido venir, que se quedó esperando debido a toda esta situación, yo estoy igual que él, yo me quedé esperando a mi hermano y a mi cuñada, que tuvieron que posponer el viaje por lo menos unos tres meses más, mientras que todo esto se supera y se equilibra, porque ahorita es complicado venir, para los que estamos acá y para los que eh, para todos porque inclusive no podemos salir de casa lo del trabajo tú estás es trabajando suerte. ahora puedes ir a trabajar como jorge que jorge está trabaja en madrid pero como él trabaja solo con ningún contacto humano nos ha contado que sí puede vale. trabajar tú cómo lo llevas eso Lisbeth bueno este, yo soy canguro eh, pero la mamá del niño ahorita no está trabajando también está en casa yo vivo con ellos por lo tanto no estoy trabajando <risa> este, por ahora no estoy trabajando mientras que ella no salga a trabajar yo no trabajo claro y claro. es fuerte claro me mantengo con los ahorros que traje sí aguantar hasta donde se pueda con el favor de dios y qué bueno y tener una mente positiva una mente fuerte porque no es fácil todo se supera es vamos a superarnos es posible y poco a poco eh, depende de todos nosotros, realmente depende de cada uno de nosotros primero tener la conciencia de quedarnos en casa, eso es lo primordial si no es necesario no salgas de casa, ¿por qué? porque evitamos la transmisión y, hace, y eh, servimos de cortafuego al no salir a la calle al quedarnos en casa funcionamos como un cortafuego y poner un granito de arena para las personas que, que lo necesitan en, eh, por decir las personas de edad avanzada imagínate estar contagiado y pasar cerca de una persona eh, vamos a decir de la tercera edad bueno y de la, de sí. la tercera edad la mayoría pero también hay sí. muchos jóvenes eh, que, sí. que que no lo, no lo cuentan exactamente que no los cuenten. que no lo cuentan ¿eh? que han recibido una carga viral fuerte lo que hablábamos en el vídeo de ayer si sí, la carga sí. viral fuerte eh, no distingue de edades y sí si te, si te tos encima un infectado le va a dar igual al virus que tengas 80 que tengas 20 años eh? que eso no sé si está muy claro pero sí, sí. no bueno eh, yo trato en la medida de las posibles yo llevo una semana más desde que dieron el que los niños no llevan al cole yo estoy en casa no he salido para nada. Bueno, si sí, salí en estos días a botar la basura y, y llegué en trauma, a, a, llegué a casa quitándome la ropa, colocándola en una bolsa, aparte lavándome las manos, o sea, tratando las medidas, las posibilidades, y no se me acercó nadie. Noto que el, el, el envase para colocar la basura todo, o sea, con la mano directa ni nada, pero igualmente uno se preocupe. Yo digo, yo no sé si hace cinco minutos estuvo alguien parado acá, estornudó y justo pasé yo cinco minutos después porque como comentaron hace unos días el virus en el aire dura tres horas y si pasó hace cinco minutos eh, eh, me puedo contagiar igualmente o puede caer en mi ropa y sí. Sí, es a eso. mí mira el otro día estaba yo pasando al perro me pasó una señora con otro perro yo a mis dos metros de distancia de seguridad como lo decía el otro día pero oye olí su colonia a colonia me ¿no asusté digo si me ha llegado el olor de colonia puede llegar el virus pero bueno ya qué sí. le vamos a hacer qué genial tu testimonio Lisbeth, eh. o sea muy bien muy bien me encanta que escuchar prilines yo ahora os dejo vamos a acabar el vídeo en YouTube os dejo si queréis que sigáis hablando entre todos vosotros vale yo os dejo abierto el, el salón este de reuniones pero para que el vídeo no sea muy largo como mañana volvemos a estar vale, me voy a despedir de todos los de youtube por favor si os ha gustado ponerle un like de esto que se dice y mañana volvemos a estar vale el que quiera estar en la reunión participando como ellos debajo de este vídeo está el enlace a, a la reunión de zoom que empieza todos los días a las 21 horas hora de madrid vale si veis luego el vídeo en youtube pues ponerle un like también por fin suscribiros con campanita y así siempre que emitimos en directo os avisa vale y podéis comentar todo lo que habéis puesto ahora en el vivo de youtube lo voy a ver vale y los que lo veis luego en los comentarios poner vuestras experiencias vuestras opiniones y si queréis aportar algo decir algo pues invitados estáis se nos ha quedado gente aquí por hablar gabriel que quería yo su testimonio que está en madrid jorge pero bueno como vamos a estar más días vale que muchas gracias vale por haberlo visto un saludo prilines hasta luego